Hola, hola, hola. ¿Cómo están nativos en redes sociales? Aquí empezando tu programa de todos los sábados. Esto es NERS. aquí estamos con NERS nativos en redes sociales, todo, todo lo que ha pasado en las redes, en todas las plataformas de redes sociales en la semana. Y esta semana, como no podía dejar de ser, fue noticia y comentado en todas las plataformas, en todas las redes sociales, la victoria del vecino país Brasil, la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones del anterior domingo. Vamos con un Dale Play. Cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. E eu estou aqui. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil. Mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais ...y no menos inclusión social y oportunidad para todos. Deseja más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. En suma, deseja más y no menos liberdade igualdad, fraternidad en nuestro país. Bueno, ahí vimos el discurso de Lula después de la victoria del domingo pasado contra Bolsonaro. Un discurso centrado, un discurso llamando la unidad en Brasil y dice Lula que, que está por encima de su partido, el partido de los trabajadores, pero también de la coalición que hizo los demás partidos, sino era un movimiento democrático de ciudadanos, no de ciudadanos contra el fascismo y vimos lo que significó Bolsonaro, no solo para Brasil, sino para el mundo. no Fue una bomba atómica que explotó por todos lados y tiene ahí 700 mil muertos con la pandemia del COVID y es un dato interesantísimo que Bolsonaro ha perdido por 700 mil votos, justamente la cantidad de muertos por COVID en Brasil. Es, es, es muy irónico lo que ha pasado, pero bueno, no ha cuidado ahí los habitantes de Brasil y dejó que la pandemia se desatara con la furia y Brasil terminó siendo uno de los países más afectados por la pandemia en el mundo. Estaba empatando y superando, poquito abajo de Estados Unidos, pero con la mayor cantidad de infectados y de fallecidos y óbitos. Pero no solo nacional, ¿no? Los apoyadores de Lula, ese movimiento democrático ahora, el actual presidente de Brasil, bueno, va a asumir en enero, tiene ahí dos meses todavía de uh, mandato Bolsonaro, infelizmente para Brasil, va a tener que aguantar dos meses, pero hubo toda una campaña internacional de eh, apoyo a Lula internacional muchos artistas conocidísimos muchos famosos a nivel mundial internacional como ser mitad del elenco de los Avengers como Mark Ruffalo el Hulk a ver cuando le play qué ha dicho Mark Ruffalo mis amigos Sorry, that's pretty much the extent of uh, my Brazilian, <laughs> I'm sad to say. Uh, I'm sure Bruce Banner would know more. I, um, you know, I was asked to uh, make this little video um, and I would never, um, I don't feel comfortable uh, telling you who to vote for in, in your Brazilian elections, of course. Uh, we have our own, uh, Problems here in America, and um, and I know how difficult it is um, to make these decisions. Uh, but we are living in a in a in a world that is more and more interconnected, uh, especially as we fight climate change. And what happens in, in any one country uh, is what happens everywhere in some sense. And right now the rainforest is of utmost importance in its health and its size uh, and its ability to, um, to sequester carbon, Just we all know. And uh, so there's a global implication to your election that uh, que estoy preguntando lo que pasa con la floresta y las personas indígenas que están ahí impactarán al resto del mundo. Bueno, ahí vimos a Mark Ruffalo, el Hulk de los Avengers, llamando, llamando al pueblo brasileño que vote en Lula. Y diciendo ahí de la importancia, sobre todo, de la Amazonía para la región. Bueno, la Amazonía sabemos que no solo pertenece a Brasil, como también es una extensa, extensa área que pertenece a Perú, Venezuela, se comparte con un pedacito de Ecuador y parte de Bolivia también, porque no ahí tiene pando. Uh, y parte de BN que tiene la, la, el bosque amazónico, pero la mayor parte del bosque sí está en Brasil y Mark Rúfalo sobre todo comentaba de la importancia ambiental del cuidado. Sabemos que Bolsonaro, que viene de una alianza con agropecuarios, con la agroburguesía, con, con el sector agrícola, que han destruido, han destruido el monte, o sea el bosque, eh, eh, eh, el bosque amazónico, ¿no? llevando a muerte de desplazamiento, por ejemplo, de pueblos indígenas que estaban ahí viviendo en la Amazonía, asesinato, incluso fue asesinado un naturalista inglés que fue una polémica mundial, pero a causa de las disputas en el territorio amazónico, de hecho de hacendados que se estaban entrando al bosque, una reserva, uh, una reserva forestal no solo brasileña, no, pero a nivel mundial, pero bueno, Mark Ruffalo da in, hace hincapié en la importancia de la Amazonía para el mundo y eh, por eso que Lula representaba los intereses uh, ambientales. Pero no solo, no solo, no solo, uh, Mark Ruffalo el Hulk que ha apoyado a Lula, varios actores del elenco de Avengers, como Nick Fury, a ver qué dice Nick Fury, bueno, Nick Fury estaba ahí, no puedo leer bien, pero Nick Fury, ¿no? uh, que es el Samuel al Jackson o El Jackson, él empieza a mover los Avengers, ¿no? Ahí está está en portugués incluso y diciendo que esto no es un ensayo, no es y dice que ni, ni todo héroe utiliza capa, ¿no? Y dice ahí llama a todos los Avengers como Mark Ruffalo, ¿no? El Chris a uh, Hemsworth, Robert Downey Jr y Don Shidley para apoyar la causa. Ahí estamos el Chris Hensworth, no sé hablar bien su, su, su apellido, pero por ahí va, que es el Thor, ¿no? Y el Thor apoyando ahí y bueno, diciendo que los Avengers brasileños en este domingo tienen que ser dignos de ejercer su voto y, y que el voto va a ser mucho más poderoso que un martillo, dice Thor, el Chris Hemsworth, en, llamando, obviamente, llamando a a que la población brasileña vote en Lula. También el Benedict Wong, ¿no? diciendo que gracias a, a, a quien llamó el voto, ahí a Ana Hicari, por ejemplo, que también es una actriz famosa, presentadora en Brasil, y habla que sus palabras hagan eco por Brasil, que están unidos contra la opresión. Ah, nosotros los magos estamos trabajando para proteger todos que se movilicen el domingo para decidir su futuro. Y también, claro, que es directamente es... Un llamamiento al voto de Lula y con el hashtag, ni todo héroe utiliza capa, ¿no? Que más, obviamente, ya hablamos, incluso tiene ahí una el video ¿no? de Mark Ruffalo, el increíble Hulk de los Avengers, y diciendo ¿no? que, bueno, como prueba Bruce Banner, la verdadera ciencia nos fortalece, por favor, Voten el domingo por mentes uh, con coraje y abiertas y familias fuertes y saludables. Ahí llamando ¿no? que Lula, el, pese todo el oscurantismo religioso de Bolsonaro, y quien va a tener políticas públicas enfocadas en la ciencia, es Lula, obviamente. Una indirecta ahí del increíble Hulk. Ahí uh, llamando a los brasileños a votar en Lula. Y también a Iron Man, no Robert Downey Jr., que dice que, claro, ahí retuiteando. Un famosísimo presentador brasileño que es Luciano Huck, ¿no Hulk? <ríe> y bueno, dice que con acceso a una educación de calidad, ¿no? todo niño puede inventar su mejor futuro. No espere por eso, vote por eso, ¿no? dice Robert Downey Jr., el Iron Man, llamando ahí. Bueno, aquí aparece cortado, pero creo que está ahí, pero bueno, eso es Leonardo DiCaprio. No sé si ven ahí, pero bueno, es Leonardo DiCaprio, ¿no? Y dice que Brasil, la elección de presente, es la oportunidad de cambiar el curso de la historia, no apenas de Brasil, sino de la Amazonía, pero también del mundo, ¿no? Claro, bueno, eso fue todo, las personalidades internacionales que apoyaron a Lula en la campaña, el nuevo y actual presidente de Brasil. Bueno, vámonos vam a un corte y ya volvemos. Estás viendo, Nils. Continúas viendo, Nils. Bueno, volvimos, volvimos con NERS, nativos en redes sociales, y seguimos hablando de las elecciones en Brasil, donde Lula salió victorioso en el pasado domingo, la semana que pasó. Bueno, vimos ahí del apoyo, el apoyo total de personalidades del extranjero, los actores de la película Avengers apoyando a Lula, y no solo apoyando, sino llamando a que la gente vote, y aparte nos pusimos ahí, pero el, el Jason Mamoa, el Aquaman también apoyado, el actor que, ahí, que hace Luke Skywalker también apoyado, entonces varios héroes ahí conocidísimos de la pantalla grande, y la pantalla chica, porque... Con los DVD Pirado es más chica y lo es chico, conocemos ahí los actores. Pero en el ámbito de Brasil también, muchos artistas famosísimos ¿no? han apoyado uno y otro, más a Lula que a Bolsonaro, pero. Una personalidad muy conocida al ámbito internacional de Brasil, como siempre tienen los jugadores de fútbol, es Neymar. Neymar Jr. de la selección brasileña, creo que estaba en el Barcelona, yo soy muy, muy malo con fútbol, pero estaba en Barcelona, después PSG, y no sé dónde está ahora, creo que está en el PSG. Y bueno, Neymar que es conocidísimo, ahí confirma que está en el PSG el Neymar, y entonces... Uh... Bueno, ha apoyado a Bolsonaro de frente, ¿no? De frente. Y la gente obviamente no podía esperar, se puso muy, pero muy molesta contra Neymar y empezaron a gritarle ahí, dale play. Dice, eh, Neymar va, va, a tener que, va a tener que reparar, que significa más o menos, pasa que Neymar no ha pagado sus impuestos en Brasil, de todas sus ganancias. Un multimillonario, multimultimillonario, ganó plata fuera ganó plata en Brasil, pero no ha pagado sus impuestos. O sea, estaba burlando el fisco, las políticas fiscales e impuestarias de Brasil y la gente está gritando que en ese momento, ahora que ganó Lula, Neymar va a tener que pagar pagar todos sus impuestos en Brasil, no sé qué pasa con Lula, perdón, con, con, con Neymar, pero la gente está gritando ahí que eh, Neymar vas a tener que pagar, entonces pobre Neymar va a tener que pagar ahí lo que no ha pagado con Bolsonaro, por eso defendía a Bolsonaro. Vamos con, seguimos con Neymar, a ver que la gente gritaba más. Bueno, ahí vimos, bueno, no puedo traducir porque dice una mala palabra ahí a Neymar, pero es más o menos así, no sé si me permite el horario, pero jodete Neymar, porque la Marquesine es mucho más famosa que usted, ¿no? Es más o menos eso, Hacen alusión de que su exnovia, la exnovia de Neymar, Marquesini una modelo famosísima brasileña que también de ámbito internacional, creo que de Victoria's Secret, si no me equivoco, también, ¿no? Ah, han, han, han roto ahí, de verdad. Creo que Marquesini si no me equivoco, estaba apoyando a, a Lula incluso. Hay una foto así con el dedito, la L de Lula y también de Lúcer a Neymar, así. A Neymar Lúcer. Pero bueno, hay todo, hasta cuestiones maritales entraron y Marquesini bueno, la gente haciendo una alusión de que la modelo brasileña, muy bonita de paso, uh, uh, es mucho más famosa que Neymar. Neymar que prestó su apoyo directo, directo, ¿no? frontal a Bolsonaro. Bolsonaro que tuvo uh, unos comentarios y un discurso altamente racista, ¿no? denigrando, aparte de denigrar todas las minorías uh, uh, uh, de identidad de género, de identidad. Uh, étnica, frontalmente fue contra los, uh, los afro-brasileños, comentarios terri terribles contra los afro-brasileños ¿no? y Neymar, siendo un afro-brasileño apoyado a Bolsonaro, pasó eso mucho, muy parecido con lo que pasó con Trump, Donald Trump en Estados Unidos, cuando de todo su discurso antimigratorio su discurso anti latinos contra toda la comunidad, de, comunidad latina de Estados Unidos, Muchos latinos empezaron a apoyar a Donald Trump en Estados Unidos. Entonces pasó lo mismo ahí con Neymar, siendo un afro-brasileño. Y después de todas las barbaridades que ha dicho a, a Bolsonaro hacia la comunidad afro-brasileña, ¿no? la comunidad negra en Brasil, Bolsonaro, eh, Neymar empezó a apoyar ahí a Bolsonaro. Pero ya sabíamos por qué, no sabemos qué es por que no pagaba impuestos. Ahí hubo un perdonazo, una especie de perdonazo a Neymar pero parece que ese perdonazo va a terminar con la era Lula, o sea, le van a cobrar impuestos nomás. Y ahora, y ahora, volvemos y vamos a hablar del ámbito nacional. Aquí también no hay elecciones, pero hay conflictos, ¿no? Sigue, sigue el paro cívico indefinido, entre comillas, ¿no? En, en Santa Cruz, en todo el departamento de Santa Cruz, pero sobre todo el foco más fuerte es ahí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pero también en las comunidades, en las provincias donde hay alta conflictividad, hay mucho conflicto uh, en, en los departamentos, en la provincia de Santa Cruz. Y esta semana bueno viene la marcha que está llegando de varios lugares y varios puntos del país para encontrarse, hay un cerco hacia Santa Cruz, ¿no? sigue el cerco, sigue el palo cívico, está un caos, pobres, toda mi solidaridad ahí a los a televidentes que viven Santa Cruz, toda solidaridad, fuerza para ustedes ahí, porque de todos lados los están presionando y quien sufre de verdad es la clase trabajadora, pero vemos ahí lo que pasó, el conflicto en San Carlos, una comunidad cerca de Santa Cruz, donde marchistas de ambos lados se empezaron, marchistas y bloqueadores, entraron en confrontación directa y violenta. Dale play. ¡Vamos! Bueno, ahí vimos la, el conflicto en la comunidad de San Carlos, donde los dos lados, los dos bandos, las dos concepciones ideológicas dentro del país, ya es que estemos, hay que hablar eso y ser concreto: es uh, lo, el campo popular, el campo progresista versus el fascismo de Camacho, es un fascista, realmente Bolsonaro queda chiquito a las barbaridades que, que, que, que tiene Camacho, porque Camacho sí, sí, participó directamente ¿no? de un golpe de Estado como fue el 2019, ¿no? cuando su, él mismo ha dicho que ha amarrado con policías y militares, y hay un video de él diciendo que su padre ha pagado a los militares para que den un golpe de Estado, y ahí sí se hizo al... Ah, no voy a hablar aquí si no voy a llamar de machista después te está en las redes por eso programas de redes sociales pero bueno se hizo el machito es eso quiero decir eh, eh, dijo que iba a llevar la carta a Evo Morales y pasó que todo era un acuerdo que tenía con los militares y pasó toda la barbaridad que ha pasado uh, en 2019 donde los militares los militares han asesinado ¿no? a 36, 38, casi 40 personas en el país y él es el mentor de eso, un violento, un tipo que arma paramilitares para violentar a compañeros que son del occidente del país, es racismo puro, ¿no? eh, porque ser indígenas y campesinos, como hicieron el ahí de Santa Cruz, de la provincia de Velasco, de la ciudad de Concepción, donde dijo que hay que apalear, incluso a tumbado casa de Ayoreus, una comunidad indígena ahí. Pero bueno, eso vimos ahí la violencia, parecía película en San Carlos y confrontando ahí el campo popular versus el fascismo de Camacho. Pero bueno, ahora vamos con un pequeño resumen. ¿no? Vimos ahí en el programa de hoy la, la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. ¿no? Una victoria no muy contundente, apretadísima, 49 a 50. Hoy Brasil tiene un país polarizado, partido al medio pero Lula tiene mucho trabajo ahí, pero también vimos el apoyo internacional que Lula, Luis Ignacio Lula da Silva ha recibido de los Avengers, ¿no? de Hulk, de Iron Man, de Thor, pero también de Aquaman, del Jedi, el Luke Skywalker, y bueno, vimos también ahí cómo han destruido a Neymar y quieren que pague sus impuestos. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo sábado, chao, chao.